Durante 14 años siempre estuvimos viendo las estadísticas nacionales con, un cierto, con una cierta autocensura. Parecía que todo funcionaba bien y lógicamente habían también grupos, y entre los que estaba la CAINCO, en los cuales se hacían observaciones a todo lo que era el funcionamiento económico, pero muchas de las observaciones que se hacían no tenían las repercusiones que hubiéramos querido. Y si ustedes se acuerdan, en la última elección no había ni hubo una propuesta económica precisa y clara con respecto a la situación que se tenía. En las perspectivas 2020, lo primero que tenemos que ver cuál ha sido el comportamiento. Hemos tenido ciclos económicos, que es todo lo que sucede siempre en la economía, y aquí ustedes pueden ver que de 40 mil millones llegamos a 221 mil millones en el presupuesto general de la Nación programado. Esto quiere decir que hemos tenido cinco veces más dinero. La pregunta es, ¿hubo cinco veces más salud? ¿Hubo cinco veces más educación? ¿Hubo cinco veces más crecimiento? Y... La respuesta la tiene el pueblo boliviano, tenemos problemas de todo tipo en este momento. Y si ustedes se fijan, en el 2014 tenemos un primer problema que es la caída de la, del precio de las materias primas, pero el presupuesto se sigue manteniendo sin una reducción en la proporción de los nuevos ingresos. Y aquí ustedes pueden ver la comparación entre 1992 y 2005, 14 años, los otros gobiernos tuvieron 53.506 millones de dólares de gasto y entre 2006 y 2019 por los precios de materias primas, en algo que fue, algo, fue un monto que nunca se tuvo en el país, se tuvieron 310.265. son 5.5 veces más recursos y la diferencia de crecimiento solo alcanzó a 1.45% donde fue a parar toda la plata de cinco veces más para un crecimiento que es casi el mismo que se mantiene directamente. 3.4 el promedio versus 4.9. Entonces mucha diferencia no hubo a pesar de tener cinco veces más recursos. Quiero tocar el tema de los hidrocarburos. Siempre nos dijeron que la nacionalización había sido un éxito total. Efectivamente, pasa de 4600 millones a 24000 millones. Pero de ahí viene una caída de casi 60% y 58% ¿Y por qué el sector de hidrocarburos es fundamental? Porque 370 instituciones públicas dependen del ingreso de los hidrocarburos. Y el 2009 sale la nueva Constitución Política del Estado. Y Seguramente a varios se les ocurrió incorporar en esa Constitución 101 artículos de derechos, pero nadie sacó cuánto costaba. Por eso es que se van aumentando los compromisos día a día basada justamente en la Constitución Política del Estado. Y hacen unas distribuciones de competencias entre los tres niveles, que es el nivel central... ...todo lo que se refiere al, al nivel departamental... el nivel municipal, pueblos indígenas, etcétera. Y tenemos otro problema aquí que hasta el 2010... ...yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos... ...abastecía el mercado interno de combustible. Y a partir del 2010 se genera una importación... ...por primera vez de gasolina de 148 millones de dólares. Pero es porque entre el 2006 y el 2010... Llegaron al país casi 130 mil, 129 mil 600 vehículos registrados por la aduana que entraron de contrabando, que es cuando se hace la nacionalización. El gobierno le viene un pequeño susto de los 143 millones y se anima a dar un gasolinazo del 80% para diésel y 78% para gasolina que es la primera desestructuración de lo que era la normalidad económica que se tenía, porque lógicamente había un crecimiento de ingresos que el 2009 tuvo un bache, llegó a 40 dólares el barril de petróleo. A pesar de esa alerta del 2009, no se tomaron las medidas correctivas tampoco para adelante. Y lo que es peor, en el tema de exploración y explotación, no hay nuevas inversiones, solo tenemos un pozo descubierto y un pozo que empieza a funcionar en el 2016, que es Incahuasi, que empezó en el 2002. Entonces, en 13 años o 14 años no hubo ninguna nueva exploración exitosa en el sector de hidrocarburos. Y a partir del 2014 comienza la caída del ingreso a partir de octubre, por eso es esta primera pérdida, y después se viene hasta el 2016, que es cuando tenemos... ...el ingreso más bajo. Y ahí nos obliga a todas las instituciones públicas... ...entre universidades, municipios y gobernaciones... A ...hacer los ajustes a lo que correspondía al principal sector. Hay una pequeña recuperación... ...y entre 2018 y 2019... ...es bueno decirles que también... ...bajó la producción y se nos complica el abastecer... ...y aumenta el consumo interno... ...y se nos complica el poder abastecer... ...tanto Argentina... Brasil como el mercado interno. Como tiene prioridad el mercado interno, se sube más o menos de 7 a un 13.5 millones de metros cúbicos de gas, lo cual está a un precio de 1.20, aproximadamente lo que se vende aquí en el mercado interno, cuando en algunos casos llegó a 10 dólares, 11 dólares en el mejor de los casos y en el mínimo que tuvimos fue un 5.30. Entonces tenemos un problema bastante serio porque cae la producción de gas aproximadamente en un 15%, eso por la declinación lógica de los pozos petroleros y más la caída que se presenta del precio del barril de petróleo que en el 2016 llega aproximadamente a 30 dólares de un promedio que se había manejado 100, 110. Entonces, lógicamente, lo que obligaba aquí era a tomar medidas correctivas de inmediato, pero el gobierno no lo hace. Y aquí tenemos también un problema mayor, que es la reelección del nuevo gobierno. Y hasta aquí la Constitución permitía solamente 10 años, todo lo que eran dos periodos. Con un artificial legal se va hasta el 2014, ya son 14 años. Y con el fraude aquí al 2019... Querían aumentar cinco años con el fraude, con lo cual era 19 años del mismo gobierno cuando la Constitución permitía solo 10. O sea, estábamos en el doble y a partir de ahí ya era eternizarse, como ha sucedido en Venezuela, y el, posiblemente el tema económico podía también estar caminando para el mismo lado. A pesar de toda la propaganda que hay, fíjense ustedes, el 2006, el tema de la subvención era solamente 514, 512 millones y tenemos aquí 5.528. Se han estado tomando varias medidas para poder reducir el tema de la subvención de combustibles, está el etanol. En 2010 la gobernación hizo un convenio con Embrapa donde está la primera planta de biodiesel, está funcionando en Saavedra y teníamos un convenio con Embrapa ...para todo lo que era biodiesel. Lastimosamente, eh, el INIAF decidió comunicarle a la ministra de ese tiempo, la señora Chacollo... ...de que ese convenio tenía que hacerlo con el gobierno nacional... ...y perdimos la opción de Embrapa y toda la experiencia que tenía en biodiesel... ...que nos hubiera solucionado un problema muy grande. Y si se hubiera tomado la decisión del etanol desde el 2007, en que ya había la ley ya estaba elaborada, ya estaba promulgada, creo que el tema de los subsidios hubiera sido otra cosa en este momento. Pero, como era la comodidad de tener los recursos que subían y subían, lo mismo, por ejemplo, sucedió en el Ecuador. Que siempre, cuando ustedes lo escuchaban a Correa, un izquierdista de primera, hablando contra el imperio, pero en el fondo era el Ecuador en su tiempo y es hasta ahora un Estado asociado del Imperio desde el punto de vista monetario, porque es el dólar el que funciona como moneda oficial. Entonces, la izquierda nunca, tu, nunca tuvo la capacidad de generar una moneda porque era más cómodo, como subían los precios, era mejor gastarla. Pero este tema de subsidio es uno de los, de los temas que se han tenido que solucionar, lo mismo que en los hidrocarburos, por una sencilla razón. Con Brasil, el convenio que teníamos era de 30 millones de metros cúbicos de gas. No se iba a poder cumplir y si seguíamos ese ritmo, posiblemente en multas, íbamos a estar pagando el 50% de la renta petrolera por no cumplir. Una buena predisposición entre los dos gobiernos, se hizo una operación rápida de negociación y se bajó a 19.25, con lo cual... Entramos ya en lo que es un ordenamiento de la capacidad de producción que se tenía en ese momento y nos permite ahorrar el 50%, fijamos precio y algo que nunca dijo el anterior gobierno es que se debían cuatro meses total de venta de gas a Brasil. Y en el convenio se aplica 19.25 y el excedente que pidan sobre 19.25 va al pago de la deuda porque si nos pedían que paguemos los cuatro meses de lo que era la deuda por el gas pagado y no entregado, creo que íbamos a tener serios problemas. En Brasil hay una predisposición muy grande de seguir cooperando y creemos que hasta el 31 de marzo, que se cumplen aproximadamente 70 días del nuevo convenio que se ha firmado, vamos a tener un convenio que nos dé lo que ya no son 30 años, son, serán 3 años. El largo plazo ahora en cuestión de hidrocarburos es aproximadamente 3 años, nunca va más porque es muy cambiante el tema del mercado y sobre todo el, el uso de otro tipo de energías. A pesar de tener cinco veces más dinero, cuando hablan de los gobiernos neoliberales, siempre, fíjense ustedes, el periodo del 2000 al 2005 aproximadamente, tenemos nosotros un comportamiento del déficit, en este tiempo no habían precios altos de materias primas y acuérdense que también había un plan aquí de coca cero, por lo tanto tampoco se, teníamos la informalidad de lo que eran los recursos por narcotráfico, entonces si ustedes se fijan el déficit va hasta 8.80 y de ahí baja a 2.20, tenemos por los precios altos como veíamos un superávit, pero en este tiempo del superávit no se llega ni siquiera a crear, como hizo Chile, por ejemplo, con los excedentes del cobre, un fondo de estabilización para los momentos de las vacas flacas. Entonces, ninguna previsión de ningún tipo. Por lo tanto, si ustedes pueden ver, sube a 3.40, 6.90, 6.70, 7.80, 8.10 y a partir de aquí vamos a ver el comportamiento de cómo manejaban el tema del déficit desde el momento en que hay la reelección del 2014, que realmente fue nefasta para el país. 4.5% entre enero y octubre, 10 meses, 4.5% de superávit. En noviembre y diciembre gastan 3.8% y hacen un 0.7% positivo. Y siguen en la misma línea el 2014, 1.5 ya va bajando el superávit porque comienza a verse el efecto aquí de lo que eran los precios de materias primi, primas y la reducción de la producción. Y fíjense, entre enero y diciembre, 4.9 y casi la misma proporción en dos meses, 3.4. Esto era cómo manejaban por el tema de una contabilidad creativa porque hacían todo el gasto, que muchas veces nunca dijeron que se conocía del déficit, pero no de las magnitudes, y aquí tienen solo un superávit ya, que es el efecto de la caída de los precios de 0.4, y entre el 9 de octubre ya hay un déficit de 7.3, y entre noviembre y diciembre tenemos ya llegando 7.3 menos este positivo, 6.9. En el 2016 viene el tema del referéndum, el revocatorio y en este periodo entregan de septiembre a abril 30% extra a todas las instituciones públicas municipios, universidades y gobernaciones sin ningún respaldo de producción pero le dan más plata justamente utilizando el tema del déficit por eso es que aquí aumenta el déficit porque querían mostrar un 30% adicional en estas instituciones porque ya habían pensado en el referéndum, en el 21F, el 2016. Entregan 30% adicional entre lo que corresponde a agosto del 2015 hasta abril. Ese 30% después de la pérdida se lo sacan en 2016 y todas las instituciones tienen que hacer un ajuste muy grande. La Gobernación de Santa Cruz tuvo que retirar alrededor de 1.000 mil, de, de mil a 1.200 personas en el 2016 entre los programas y proyectos que se tenía para poder ajustar todo lo que se refería a esta disminución de recursos. Igual tienen 3.7, 3.5, lo cual da para todo el año 7.2. Y sigue el mismo comportamiento que en 10 meses gastan 3.7 y casi la misma proporción en dos meses. Es algo que no se puede explicar uno porque ustedes como empresarios, cuando hacen un flujo de caja, de ninguna manera pueden tener esos flujos que en 10 meses ejecutan lo mismo que en 2 meses, salvo cuando les pusieron el doble aguinaldo, que tuvieron que pagar 4 sueldos en un mes, que era noviembre, dos aguinaldos más el de diciembre. Y ahí tenían un estrés de liquidez muy fuerte, que es lo que también se puede ver en, el, en los flujos de caja y un perjuicio también, sobre todo para pymes. El 2017 pasa lo mismo, 4.2, 3.6, y siguen aumentando el déficit. Y siguen en campaña, porque ya venía la elección del 20 de octubre. Y acá tenemos para el 2018, 4.2, 3.9, 8.10. Al 30 de octubre del 2019, había un 5% de déficit. Tenemos las pititas, a partir de octubre el Comité Pro Santa Cruz, el fenómeno Camacho y lógicamente tenemos aquí, si hubiéramos seguido la misma tendencia hubiéramos estado en la proyección que hizo la CAINCO cuando dijo que íbamos a estar en 9%. Se hace ajustes en los dos meses que nos toca administrar una vez llegado y este ajuste también hay que ser sinceros fue traumático, porque primero, vuelan el ducto de gas lo que nunca había sucedido en 30 años de tener ducto y dejan sin gas a todo el occidente Cochabamba, Oruro y La Paz segundo cortan los alimentos y tercero cortan el combustible cuando uno se sienta cuando tomamos posesión del, del ministerio y todo el gabinete lógicamente con todas estas variables, todo el mundo pensó que en 10 días, 15 días, la cosa se revertía y podíamos estar volviendo a lo mismo de antes. Porque todos estos atentados rayaban en el terrorismo social, económico y de afectar a la población y no importaba con tal de quedarse en el poder. Entonces, ahí hay que reconocer la, la valentía de la presidenta Yanine Áñez que se sienta ahí, Dice, tomo posesión y comienza a operar todo el gobierno. Y es lo que tenemos hasta este momento, pero siempre con el tema económico y la espada de Damocles que siempre decían, hasta el ministro salió y dijo que la economía está por colapsar. Si colapsa en dos meses es porque 14 días hicieron, en 14 años hicieron lo que les dio la gana. Entonces, muchas veces no se daban cuenta de lo que es realmente el tema de su declaración, que también rayaba en el terrorismo financiero. Estoy seguro que si lo hubiéramos hecho alguno de los opinadores, lógicamente estuviéramos con algún juicio encima. Entonces, y lo que tenemos aquí es un 7.7, que la primera idea del gobierno nacional y en la parte económica es no mejorar, sino frenar el deterioro, que ya era bastante complicado. Lo mismo sucede en lo que es la balanza comercial. Tenemos cinco años de déficit comercial. Y esto es porque comienzan, acuérdense ustedes, una política, yo diría, cavernaria de cupos de exportación y eso perjudica y entre 2008 con el decreto de cupos de exportación se pierde aproximadamente 4 mil millones de dólares, que es lo que estiman, creo que aquí en la CAINCO y en los sectores de la, del empresario privado, unos 4 mil millones, son unos 360 millones por año que se van perdiendo por el tema de los cupos de exportación en los cuales... Uno se da cuenta de que estamos retrasados años luz. Tengo entendido que en el Paraguay hay un sistema en el cual toda autorización de exportación puede estar tardando 20 minutos desde el momento en que uno la envía. Lógicamente, por eso es que Paraguay en este momento también ha tenido un crecimiento mucho mayor que el, que inclusive que el de Argentina y mucho más también que el nuestro, equilibrando el tema de crecimiento económico y sobre todo subiendo el tema de las exportaciones. Cinco veces más presupuesto, lógicamente a alguien que le aumentan de mil dólares a, a cinco mil o a seis mil dólares y que vaya a prestarse plata al banco o una empresa que ha ganado cinco veces más y va a prestarse plata al banco, hay que revisar qué está pasando con el gasto. Y el comportamiento de la, de la deuda es la siguiente, 4.942 el 2005, y hay una condonación, porque esta bajada no es que pagó el gobierno, baja hasta 2.208, 60% de condonación de la deuda. O sea, todas las variables a favor. Y encima de toda esta deuda, la tasa de interés baja muchísimo más de la que teníamos en este tiempo que es la época también del tema de la crisis. La deuda se utiliza para momentos como el que hubo entre el 2000 y el 2005 de una reducción de todo lo que se refería a ingresos y el déficit que se mostró. Baja hasta 2.208 millones y de ahí la suben cinco veces. O sea, un aumento de cinco veces del sueldo y que vas a, la, a prestarte plata del banco y... Para proyectos más o menos controlados, porque con los organismos internacionales es muy difícil no tener el tema de un estudio de diseño final, supervisión, fiscalización. Por otro lado, la deuda, desde el 2009 hay también la deuda interna, para megaproyectos de dudosa rentabilidad, como es el tema básicamente de la planta urea y Amoníaco, que por una decisión política le aumenta 800 kilómetros del principal mercado no pasa el ducto, no pasa el tren, eso debió estar en Puerto Suárez, una inversión de más de mil millones de dólares. Y esos eran los criterios que se utilizaban por decisiones estrictamente políticas y hasta unipersonales, con recursos que eran de, la, de las reservas internacionales netas que debieron ser las que vayan soportando todo lo que es el crecimiento. Y esta es la distribución que tenemos de los órganos del Estado. Aquí están la aduana, está el tema también de impuestos nacionales. Por eso es que se da un superávit dentro de lo que es entre el ingreso y el gasto. Pero las empresas públicas estamos casi equilibradas. Hay muchas empresas públicas, por ejemplo, como Kipus y varias de las otras empresas, que ni siquiera hacían depreciaciones ni utilizaban normas de contabilidad generalmente aceptadas. Era un manejo discrecional en sus estados financieros. Entonces, acá tenemos un problema que se está revisando todo lo que se refiere a las empresas públicas. Y se crean una infinidad de lo que son los fideicomisos, fideicomisos específicos que en este momento se están revisando. Las instituciones de seguridad social, que es en el tema de salud, que ahí vamos a ver cómo fue tratado también el tema de salud, las entidades descentralizadas, y las instituciones financieras, además de las entidades territoriales autónomas, que tienen un déficit grande porque generan 5.2% de ingresos, pero un 13% de gasto. Y tenemos también en las universidades públicas un 1% a un 3%. ¿Cómo se pueden cubrir estos déficits? Primero, las universidades públicas en este momento, de cada 100 alumnos que entran, se gradúan 7. Sería más barato mandarlos a cualquier universidad de Estados Unidos, si sacamos en los montos globales, que el gasto que tienen en este momento las universidades. Lastimosamente el nivel de politización que hay en las universidades ha dado lugar a que las exigencias salen, y alguna vez en gestiones pasadas un ministro de gobierno dijo, hay que darle nomás a las universidades porque los muchachos salen corriendo todos los días hasta que te cansan y hasta que te debilitan. Eso fue lo que pasó también en octubre y noviembre. Si no hubieran sido los jóvenes, lógicamente estaríamos hablando otro idioma en este momento. Este es el tema del presupuesto consolidado. Ustedes pueden ver cómo están eh, distribuidas. Y el principal problema tenemos en un Estado capitalista. No ha dado resultado, no tenemos los niveles de ingreso que deberíamos tener, ni la rentabilidad en las distintas empresas, con lo cual nos crea un problema bastante complicado en lo que son las correcciones dentro de lo que son las empresas públicas, básicamente, y en algunos casos también en el tema del sector de salud, como vamos a ver más adelante. Solamente como una observación, si tenemos un buen crecimiento económico, el desarrollo humano como estuvo en el país, de todo lo que se refiere a... La protección que hay con protección financiera solo hubo 49% de toda la población boliviana, o sea, cinco veces más ingresos, cinco veces más deuda y la cobertura solo la mitad, el 49%. Y sin embargo, 5.603.000 personas no tenían ningún tipo de cobertura sin protección sanitaria de ningún tipo se desespera el gobierno y lógicamente larga el seguro único de salud, sin tener tampoco los recursos suficientes, porque era un tema político. Si tenías un crecimiento como el que estás teniendo de, de gasto y de déficit, lógicamente la salud que la fueron dejando y era un tema que en las encuestas se veía como una falla, y aquí sí hubo un, un ejemplo de inversión, por ejemplo en Santa Cruz, como fueron los cinco hospitales de tercer nivel. Yo estuve en la transferencia del, de, los, de los hospitales y en, los primeros, en el primer mes tuvimos que crear aproximadamente 977 ítems para equilibrar la atención, porque tenían los mismos cinco hospitales de tercer nivel el 92 cuando había un personas. Y en 2012 habían 2.600.000 el doble y eran los mismos cinco hospitales. Es por eso que colapsan en cada momento porque no hay nuevos hospitales y tampoco hubo crecimiento en el tema de ITA. Este es un ejemplo que tenemos directamente de que la salud, este gobierno no lo atendió, ni muchos gobiernos tampoco, porque la salud no es un negocio político. No se inaugura una canchita, no se inaugura un aula, o sea, no hay una inauguración. 7%, por ejemplo, en el caso de los hospitales de tercer nivel, llegan directamente a los hospitales. Son cuatro turnos de seis horas, porque todo el mundo tiene turnos de ocho horas. Y son patologías caras, por lo tanto, debería atenderse de otra manera, pero nunca tampoco se dio la prioridad. Entonces, y también es culpa, un poco de culpa de la población, cuando usted habla y va y pide una encuesta y dice ¿qué es lo que necesita usted? pavimento, sube el terreno sube el valor también de la casa el auto no se arruina en la primera enfermedad grave tiene que vender el terreno, el auto, la casa para poderla pagar entonces esos desequilibrios son los que de una u otra manera se debieron haber corregido y aquí ya la presidenta ha hecho un anuncio del 10% en el tema de salud. Toda la presión que se había hecho desde las gobernaciones, que hizo el padre Mateo y con el famoso 10%, en el presupuesto general de la Nación hemos juntado del 2020, hemos juntado todo lo que se refiere a todos los gastos que se tenían como programas, programitas, porque habían de tipo político cualquier cantidad. Entonces, lo que se está haciendo acá es un eje ordenador directamente en lo que es el Seguro Único de Salud. Entonces, vamos a ir al reforzamiento básicamente de ítems en hospitales de primer, segundo nivel para el ingreso a lo que es el Seguro Único de Salud y se está dando prioridad, vamos a disminuir un poco el tema de las construcciones de hospitales hasta que los hospitales que están en este momento construidos tengan por lo menos médicos y equipamiento, porque hay muchos edificios que no tienen ni equipamiento ni médicos, lo cual no puede ser porque es un perjuicio. Este 10% que se supone vamos a comenzar a ejecutar el 2020, nos va a permitir tener de una u otra manera parte de la cobertura financiera que necesita la población, sobre todo los de menores ingresos. La coparticipación tributaria. El Tesoro General del Estado se lleva 29 mil millones, educación se lleva el 30%, salud 11%, pensiones 18%, Fuerzas Armadas 6% y policía también 6% y 3 administración central, municipios 20 y 5 universidades públicas. Vamos a tener que trabajar en un pacto fiscal para esta distribución y poder cubrir todas las competencias que han sido asignadas directamente por el gobierno central. Hay mucha transferencia de competencias que han ido sin ni siquiera tener recursos. En este caso, todo lo que se refiere al tema de inversiones, no tenemos problemas. Por ejemplo, en el, en el año... El año pasado se ha cumplido con las metas, a pesar del problema que hubo entre noviembre y diciembre, se han cumplido con las metas de coparticipación tributaria. El manejo discrecional de los recursos en función política. Fíjense, fíjense ustedes, aquí tenemos el año de inflación previo de todos los años desde el 2006. El doble aguinaldo se aplica desde el 2014, que era cuando todavía teníamos un buen ingreso, el 2015 y el 2016, que eran los años electorales y donde iba la reelección casi indefinida. Y si ustedes se fijan acá, tenemos el aumento total en año electoral, elecciones nacionales, 12%, 16%, 18%, 16% cuando había el tema de elecciones. Y aquí es 16% porque venía el 21F. Entonces, una vez que pierden, viene el 13%. Pero siempre coincidía el aumento salarial, es por eso que se creó el doble aguinaldo, en función a más que todo el tema estrictamente político, lo cual distorsiona el, el uso del aumento salarial, que debería ser de acuerdo a las condiciones económicas del país, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los sectores, porque no crecen en la misma proporción todos los sectores. Y ahora hemos determinado, vamos a ver, de que la negociación del aumento salarial sea tripartito. Porque el gobierno siempre ha dicho el anterior que había que cumplir con los convenios internacionales, por eso a un funcionario público altos se le ocurrió que en base a un convenio y el derecho humano a reelegirse cuantas veces le dé la gana, había que cumplirlo. Entonces, la OIT dice ahora de que las negociaciones son tripartitas. Vamos a hablar con todo el mundo. Hay una inflación baja de 1.47, porque si el país funciona bien, el tema de abastecimiento de alimento más la subvención que se da al transporte, eso es lo que más afecta a las familias, sobre todo de nivel medio para abajo. Entonces, creemos nosotros que hay las condiciones, esperemos que... Los sectores puedan entender de que no podemos ir muy alto en el tema de las, del aumento salarial y lo que estamos buscando es darle una continuidad y no complicar lo que puede ser el próximo gobierno y no crearle más compromisos, sino al contrario, ir dando las pautas de lo que debe ser este, este comportamiento de negociaciones que se debe, debe dar a nivel, a nivel nacional. Estas son las transferencias de tanto de entidades territoriales autónomas y les muestro esto porque han tenido un ingreso muy alto también y en este momento estamos con una reducción nuevamente por el precio del barril de petróleo y también las nominaciones que se están dando a nivel internacional. Y en el año electoral y preelectoral también se ha manejado un, un sistema de sobre endeudamiento de municipios y gobernación. Así que el que quiera ser candidato de gobernaciones y municipios va a tener que hacer una reingeniería dura para poder acomodar y cumplir con las competencias que se vienen. Entonces, por eso creemos nosotros que el tema del pacto fiscal es de inmediato empezar a trabajar y darle primero las condiciones para que el nuevo gobierno pueda tomar las medidas simplemente de ajustes que sean menores. Este es el tema de la recaudación tributaria y, y aduanera desde el 2005 hasta el 2019 y como pueden fijarse hay un aumento bastante grande, después hay una bajada, pero entre lo que es el 2018 y 2019 estamos casi cumpliendo con las metas del presupuesto programado. O sea, no hemos tenido problemas y creemos nosotros que esto se va a seguir manteniendo pero cambiando un poco, no tener tanta presión tributaria, porque algo que ha estado haciendo impuestos nacionales es un abuso del contribuyente. Por lo tanto, si se ven mecanismos de incentivo, creo que podemos hacer un buen trabajo. Y ya se acabó la ecuación esa, que el 30% paga impuestos, que son los que están formalizados, y el 100% demanda servicios por encima de la capacidad del Estado. Esto daría la impresión que está sucediendo en distintos países, como es Chile, como es Argentina, también ha sido Brasil en su momento, Venezuela, Ecuador, y algo que llama la atención en Hong Kong, un país rico, con todas las condiciones favorables, pero son aproximadamente ocho meses de protestas que no hay cuándo baje. Entonces, algo está pasando a nivel internacional, en que las demandas sociales están rebasando la capacidad de los Estados. Y si no entramos nosotros a pensar de otra manera, por ejemplo cuando tuvimos una reunión con la presidenta y los desarrolladores por ejemplo de la parte tecnológica claro, la pregunta que uno hacía, ¿cómo podés entender en economía que tres empresas Apple, Google y Amazon tengan el Producto Interno Bruto de 80 países? Entonces, hay que ir pensando, no con el espejo retrovisor de 500 años atrás, qué pasó cuando llegaron los españoles, porque todo el mundo lo sabe. Tenemos que saber cómo el país puede salir adelante y algo que estamos revisando en este momento es la legislación para el desarrollo de las startups, todo el tema de, los, eh, de todo lo que son los emprendedores, porque hay que dejar claramente sentado que hay gente que vende tiempo y gente que vende talento. Creo que hay que ir a atender a la gente que vende talento. Yo siempre digo, aquellos profesionales, personas, emprendedores que venden talento, solucionan en uno, en dos, tres horas y no lo vas a sentar de 8 a 5 de la tarde en un horario continuo de ninguna manera, sino de acuerdo a lo que ellos pueden desarrollar. Y los que venden tiempo, que hay un montón, lo tuvimos ahí, que se levantaban a las 5 de la mañana a hacer... Reuniones de gabinete y lo tuvieron complicado el país durante 14 años, a pesar de amanecer en reuniones. Entonces, ¿por qué? Porque son que venden tiempo, no aprovecharon el talento que había dentro de toda la población. Y aquí sí hay que hacer un reconocimiento a todo el sector privado. A pesar de todas las condiciones adversas, se han estado manteniendo las condiciones, han puesto el empeño, han puesto fe en el Estado y creemos nosotros que esa es una instructiva de la Presidenta de dar las condiciones para que podamos liberar el tema de la parte económica. Y cómo hemos estado liberando, hemos to estado tomando algunas medidas con respecto a eh, no tener una inflexibilidad, el tema de las multas, comenzarlas a ver cómo las vamos a ir racionalizando, porque el tema de las UFB es el tema de las multas incomprensibles muchas veces por cuestiones de tipo caprichoso personal, no había dónde defenderse. Está también la autoridad de impugnación tributaria, en la cual hemos puesto también gente con mucha experiencia, en la cual inclusive estamos pensando tomar algunas medidas ya de tipo, eh, de una especie de condonaciones o perdonazos que se puedan dar porque tanto en la aduana, tanto en impuestos nacionales hay muchas multas irracionales que han quitado muchas posibilidades a muchas empresas entonces, y ha sido una manera también de forzar a la informalidad entonces han obligado a muchas empresas, sobre todo pequeñas, a la informalidad y eso es lo que pretendemos corregir con respecto a la inversión pública, una de, los, una de las prioridades en este momento es todo lo que es inversión pública se le va a dar un nuevo sentido, más eficiencia, porque tenemos los recursos necesarios en este momento de la cooperación, tenemos entre 700 y 800 millones de dólares que son firmas de convenios que en este momento se los están acelerando para poder incorporar todo lo que son nuevos proyectos. Algo que no dijo el anterior gobierno es que hay un excedente de 60 al 70 de energía, pero no hay dónde venderla, porque como el negocio era construir, no importaba qué construían. Entonces, tenemos un 70 de energía, por lo tanto, en este momento se ha tomado la decisión de que la parte de los hospitales, parte de ese excedente de energía, lo vamos a tener, no la va a pagar, la vamos a subvencionar y hay posibilidades de uso de esa energía para poder incorporar, por ejemplo, transporte público eléctrico, que simplemente se está trabajando con organismos internacionales para poder hacer uso de, esas, de, de esa energía en lo que es transporte público. Santa Cruz, un poquito en vez de tener ese carrusel que tenemos en el primer anillo, deberíamos tener los buses que vayan de un lado para otro por cada una de las radiales, porque está hecha Santa Cruz, tuvieron los que, hicieron esta, los que hicieron esta ciudad y programaron, esta planificaron esta ciudad, tiene toda la posibilidad de hacer, por ejemplo, un transporte público eficiente. Cuando uno ve en La Paz el Pumacatari, es nomás una forma de alivio para la población el uso de los Pumacatari, entonces en Santa Cruz no costaría mucho trabajar todo esto que se refiere a lo, transporte eléctrico porque la energía está ahí, o sea, no tenemos que pagar nada y eso sí elimina una buena parte del subsidio que se está pagando en combustibles fósiles. Les voy a dar solo un ejemplo. El tren de Cochabamba tiene 3.500 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación y lo firmaron en el 2015, cuando ahí tenían ya un déficit de 7%. Eso es un uso discrecional del proyecto de los recursos del Tesoro en decisiones políticas. Porque resulta que ahora ese tren viene de Bielorrusia. Se le dio de anticipo 100 millones de dólares a la empresa. cuando Han podido hacerlo mucho más barato y utilizando parte de las rieles que había en Cochabamba. Entonces, en este momento se está revisando para ver si seguimos trayendo, porque es una tecnología de Bielorrusia que utiliza un tipo de batería que puede ser, de acuerdo a lo que dicen los técnicos, que en cuatro o cinco años, tal vez catódicos, algo así es el nombre, que puede ser que no se esté utilizando. Y estamos trabajando con el otro proyecto que es el litio del Salar de Uyuni para darle una perspectiva también a Potosí. Porque acuérdense ustedes que estos proyectos hay que despolitizarlos. Si Potosí o en ese gobierno, cuando Jaime Paz, el 93, quiso firmar con la Litco todo el desarrollo del Salar de Uyuni, creo que otro cantar sería el que tiene Potosí, pero por una decisión del partido de la oposición en ese momento, no se firmó. Y eso es lo que tenemos que eliminar de todo lo que son los proyectos de impacto nacional, despolitizarlo. Vamos a trabajar con el tema del litio, porque alguien les ha metido ahí no hay una claridad quieren el 50% de lo que genere el proyecto. Ningún inversionista va a poner 1.300 millones de dólares para darle el 50% que no se sabe de qué, porque no definen si es de la regalía, si es de la inversión. Entonces, ese tipo de trabajos es los que estamos haciendo y esa es la ventaja de ser gobierno de transición, podemos decirlo, ni por lo menos yo no voy a ser candidato, entonces la parte técnica la tendremos que manejar ...de esa manera y dejarle al nuevo gobierno todo lo que es como alternativo... ...porque uno de los ingresos más grandes y, y de nuevos, sobre todo de nuevas perspectivas... ...para todo lo que es Potosí, el saldo de la zona sur, es el tema del litio. Entonces, creo que ahí hay las tecnologías y sobre todo si entramos a lo que es... ...transporte público eléctrico teniendo la energía suficiente tendríamos el tema de baterías y complementaríamos totalmente dentro de lo que es el propio país, todo lo que se refiere al desarrollo integral y de esa manera eliminaríamos en gran parte todo lo que es el subsidio que cada día es más complicado. También estamos viendo en este momento en el tema básicamente de lo que es hidrocarburos, hay que dejar claramente sentado de que en hidrocarburos hemos llegado a, con Brasil a un buen entendimiento y creemos nosotros que se puede firmar un buen acuerdo garantizando los ingresos para más adelante. Pero también el sector minero se necesita una buena una política, sobre todo de racionalización. Las cooperativas, eh, las cooperativas mineras en muchos casos tienen un nivel alto de depredación y de muy poco aporte a lo que es el, el tema de ingresos del Estado. Solo la mina San Cristóbal, con una inversión adicional de aproximadamente 220 millones, puede generar ingresos adicionales y eso se está buscando con Canadá, que son uno de los, principales, eh, de los principales desarrolladores del sector minero, buscar las alternativas para poder tener y recuperar todo lo que es el tema de producción minera en Bolivia, porque la producción y productividad en el sector minero está bajando mucho. Entonces estamos haciendo, las, eh, estamos haciendo las consultas y vamos a trabajar en una política que si no podemos cambiar algo en este momento, sí creemos que para el nuevo gobierno hay que dejar planteada una nueva política minera si queremos ir recuperando lo que es el segundo ingreso, en este momento primero por la caída de hidrocarburos como ingreso para el Estado, pero si no hay inversión en tecnología, lógicamente cada día va a ser más difícil el mantenimiento de este tipo de, de, este tipo de ingresos y sobre todo que el Estado va a tener que subvencionar de algún lado y ya no hay de dónde, entonces es momento de hacer un sinceramiento en todo lo que es la economía y en Santa Cruz con el, las perspectivas que tenemos con la carne para China y con Estados Unidos en este momento que podemos tener tasas preferenciales ya se está trabajando hay una buena perspectiva lógicamente la política que va a aplicar la presidenta Yanine Áñez es simplemente con el país que quiera comprar producto boliviano la gestión económica va a tener prioridad por encima de la gestión política y Hablando con algunos funcionarios chinos, con el embajador dice, si no hay gestión económica, no hay gestión política. Y los chinos sí que han sabido hacer gestión económica para llegar a ser lo que son en este momento, al punto de equipararse con Estados Unidos en una pelea que a veces nos perjudica a nosotros, pero sabemos que ya hay dos bandos, el chino y Estados Unidos, que están hablando a la par, sobre todo en el tema económico. Acuérdense, cuando hubo el problema de los impuestos que puso Estados Unidos, simplemente con una devaluación del 9% de la moneda china se acabó el impuesto y siguió subiendo el tema del déficit en Estados Unidos. Bueno, esas son luchas que nos vienen llegando a nosotros. Pero en Santa Cruz estamos con un 40% a 45% del potencial productivo. Había las posibilidades del proyecto Rositas, pero ahí es una pelea con los medioambientalistas y hay que ser claros dónde está el punto justo medio para que ese proyecto pueda funcionar nos puede dar unas 200 mil hectáreas con riego y cuando dicen no, que no es posible el medio ambiente bueno, ¿quién soluciona el problema de las 5 mil personas que llegan mensual a Santa Cruz para darles energía después? entonces creo que hay que hacer por eso digo, análisis serios no cerrarse en aspectos extremos de ningún tipo, y comenzar a generar las nuevas condiciones, que un gobierno de transición sí lo puede hacer, generar las condiciones, y un gobierno, como ha planteado la Presidenta Yanina de tener un, un gobierno que atienda cinco años más adelante el tema de políticas de Estado que nos permitan tener, primero, esa tranquilidad que tiene el pueblo boliviano, 35 años de estabilidad y crecimiento desde el 21.060 y 8 cambios de gobierno y vamos a tener ahora en 37, 9 cambios de gobierno. Pues no hay que asustarse, creemos que las condiciones están dadas, ahora lo único que hay que pedir es responsabilidad en la parte política porque creo que la parte económica tiene soluciones y hay que trabajar. Ya se está trabajando con distintos organismos para temas de reestructuración de deuda, nuevos proyectos y creemos de que se van a poder solucionar siempre y cuando estas políticas de Estado puedan de una u otra manera establecerse y continuarles independiente del partido político que esté. Por lo tanto, eh, hay esperanza y sobre todo... Tenemos que estar conscientes que las demandas sociales y todo lo que se vaya presentando vayan entrando en un campo de la racionalidad, porque en este momento, después de octubre, que todo el mundo pensó que se nos salía a todas las manos, pensó que íbamos a estar en mala situación, creemos que es el país que estamos mucho mejor en Latinoamérica. Puede ser que la proyección que tengamos de crecimiento, todo el mundo esté tendiendo a más bajo, pero es una situación internacional, sobre todo en Latinoamérica, y lo que estamos buscando es minimizar los riesgos y generar las condiciones para seguir creciendo con estabilidad y sobre todo también que la parte política entienda de que no se puede improvisar en este momento, es muy competitivo y sobre todo a nivel internacional las condiciones hay que irlas tratando diariamente. Muchísimas gracias.